¿Qué tal estáis? Yo soy Happy Longa Y eso significa que Nuevo vídeo Nuevo vídeo Ay, qué bien me lo paso yo con esa intro A ver si sigo con este buen humor Con esta energía Porque cada vez que grabo este vídeo Me pongo más tensa Y termino borrándolo Así que no quiero, quiero ya terminarlo Subirlo y contarlo es un tema que me cuesta muchísimo, al fin y al cabo estoy contando mmm, mmm, algo mío muy íntimo como mi enfermedad con la dermatitis atópica y estoy acostumbrada pues a contárselo a quien yo quiero pero al ver que había muy poco mercado, aparte de indignarme, porque yo soy una persona que se indigna mucho <risa> con las injusticias, no puedo pues me ha lanzado a hacer este vídeo, creo que va a ayudar muchísimo y por eso yo única y exclusivamente estoy contando esto En el vídeo que os dejo por aquí Um, hubo un momento en el que yo hice así creo que era así para enseñar um, los parches que se me creaban con unos polvos translúcidos y por aquí por el pelo se veían cositas esas cositas estoy acostumbrada a que me digan que si tengo caspa que si me ha caído cosas en el pelo de yo decir de joven habría caído algo o cuando no quiero contarlo, de hoy también lo digo si no tengo esa confianza o no me siento cómoda, puedo tener esa confianza pero no sentirme cómoda. Y es dermatitis, señoras y señores. No es, no es caspa, es que mi piel se escama, porque soy una sirena. <risa> ¡Bum! ¡Un secreto contado. <risa> tengo dermatitis en la cabeza, la cual no se me va a ir en la vida, pero sí he aprendido a controlarla. Cuando yo, por ejemplo, cuando yo me pongo muy nerviosa no me salen más. A mí me salen más o cambia es que, es que muta como un virus, es flipante muta por el champú y el acondicionador o por el champú o por el acondicionador mira, no sé. pero con eso averiguo yo si un champú me viene bien o no no que sea mejor ni peor, sino si a mí me viene bien mm. o porque es un pelazo de sirena <risa> entonces la marca 3M me va genial me siguen saliendo, pero controlas que te salgan muchas menos y que no te pique tanto que es lo más importante porque cuando te pica la cabeza, yo... Soy de las que me hago sangre, no, me, me hago herida mm, Yo me, me rasco y puedo ver que, que llego a hacerme sangre No si sangre de... Oh, me he rajado Pero si llego a, a hacerme herida y luego sale costra O cuando me ven rascándome me cogen las manos para que me esté quieta Porque al fin y al cabo lo único, hago, lo único que hago es hacerme daño Primer foco he hablado... <ríe> Deciros que encontré un champú Porque yo... Solo tirar las cosas que pongan atópicas, si no pone atópicas no creo que sea para mi piel Porque he ido probando cosas para mi piel muy sensible, eh, patatín patatán y luego no me han ido bien Entonces si pone atópica, tiro por ello Pues me encontré un champú del estudio español, algo así eh, No recuerdo que tiene baños que sol en el mercado Y a mí no me fue nada bien, el primer baño sí, pero luego no y lo que me pasó con ese champú era que sí, te hacía el milagro de que no te picara la cabeza, pero te salían, te salían, o sea, te las veías, ¿vale? Entonces dejé de usarlo. Y luego las orejas sí. Eh, de hecho, en invierno se me agrietan y lo pasa fatal. Eh, por aquí también me salen y por aquí adentro. Y recuerdo una vez que me picaba la oreja, menudo pellejaco me quité. O sea, de hacer así, de esto que te pasa como si hago así, se cayó. Ok, creo que esto me salió más tarde. Pero de la cabeza Cuando me salían las costracas Que no lo podía controlar mm. Claro, pues cuando me da por el cable mucho cuando pues me lavo la cabeza Me pasaba un peine de estos, de, de los piojos Y me podía quitar una gran mayoría A veces necesito ese peine ¿Sabéis? O sea, muy fuerte Es que al fin y al cabo esto no es ninguna broma Ninguna cosa bonita, nada que se pueda solucionar y nada, la puedes controlar En momentos ¿Qué más? Luego tengo otro foco Que está concentrado Muy pequeño que tiene una... En lo del muslo me cuesta hablarlo. ¿no? En el muslo Hay momentos en los que A ver, ¿cómo hablar del muslo? Y hay veces que tú pasas el dedo y está rugosito Y otras veces que no Hay veces que no pica y hay veces que pica Que te quieres morir Intento no rascarme y me rasqué así con la uñita Y me llevé como... Como cuando te haces un grano que se te queda la costilla finilla Pues eso, una capa súper fina de piel Pica tanto que duele No sé y, y le dije a mi médico Tengo ganas hasta de arrancármelo ya Esto es como que a lo mejor si te quitaras un lunar Que no es nada así grande, es súper pequeñito Pero esa cosa pequeña, jode Es pequeño pero matón Y nada, fui a la dermatóloga Y lo que me dijo Fue que me lo podía estirpar que si me iba a quedar una cicatriz de, no sé si era casi un centímetro o así Pero que me iba a picar no me iba a Que no me iba a merecer la pena Porque esto me picaba a veces y otras veces no Y eso me iba a picar Entonces era como, pues prefiero aguantarme Ayer empezó a picarme Y la verdad que así súper poco me hice daño Es que con ese poquito te haces un daño terrible Y entonces para eso no te mandan nada Me dijo la chica, porque pues, así mi piel, que no puede hacer nada así, voy a enseñar las cosas que utilizo, para el rostro os he hablado mil veces de esta crema, es de Bavaria yo es que le quito las etiquetas porque soy así que este es mi tercer o cuarto bote, no, si dije que era no, el tercer pero creo que es el cuarto ya y me queda súper poco es una crema que el olor no me gusta como os he dicho muchas veces pero mmm, siento que me alivia siento que me alivia un montón y no se me queda un tusa. no se me queda ahí como si me hubiera echado 8 kilos o sea con un poquito es suficiente vale, luego como crema corporal es buenísima el problema que tengo yo con las cremas es que no las soporto no las soporto porque no tengo ese hábito, vale no tiene más explicación porque esta crema es muy buena y no deja tan intuosa, se absorbe enseguida como la de la cara y está súper bien es mi segundo bote todavía y porque no me la aplico siempre fallo mío, yo lo sé, pero es muy buena y vale 4.75, está genial Bavaria no testan animales así que un 10 a esta marca otra cosa que estoy usando, desde que me la recomendó la farmacéutica, porque la doctora me mandó otro, pero no había, y es este gel de aquí, va hago un chiquitito, no es barato la verdad, no recuerdo cuánto fue, pero no fue baratillo, esta es la marca, es este de aquí para que podáis ver el nombre, eh, trae mil mililitros, es con agentes antisépticos, mantiene la función barrera de la piel Aquí es verdad que pone para pieles normales y yo cuando lo vi dije, no, esto no Pero la chica de la farmacia me dijo que ya también tiene la piel atópica, que lo de toda su familia y que le va súper bien A mí mientras que no me pique, maravilloso Y esto lo consigue, así que os lo recomiendo Hay que decir que cama me dejan los gatos, señor Y intenta poner esto más para acá Bueno, que os lo recomiendo a veces necesito crema, lo noto, que me lo pide el cuerpo y me la ha hecho. Aunque no quiera, aunque me dé mucha pereza, me la ha hecho. A veces que no, no necesito. El jabón que hace que muchas veces no necesite la crema, el culpable es este. Es una maravilla. El olor de estos productos son iguales que los de la crema, no me gustan. Pero no se quedan luego en la piel. Este me costó 4.45. 4,75 y la crema a la cara que, que rondaría los tres y pico, sabéis, estaba muy bien de precio luego me compré para cuando me pica la cara más lo normal este también de Bavaria que es una crema aliviante, esta crema sí que no me gusta, no me hace nada a mí yo me la he hecho y como si me echara otra crema, no me hace nada y ahí la tengo, estaban de oferta y la verdad que me compré bastantes, así que cuando se me gasten los botes de la crema y no tenga nada, pues tiraré de esto hasta que me las compre y luego también para el cuerpecito que ya está gastado Completamente, es así tipo Rolón, lo malo que tiene es que Se, sí, sí, sí, sí, sí. Como que se sale el producto, no sé, muy gorrino. Pero bueno El desodorante huele muy bien Muy bien, y aquí tengo el precio 2.25 Muy bien, Merakis Quiero preguntaros Si queréis que os haga un vídeo de lo que utilizo Para depilarme, porque no me puedo depilar Como una persona normal, porque Como soy una sirena quiero preguntaros si queréis ese vídeo o no, decírmelo en los comentarios o por donde queráis y nada, hasta aquí el vídeo, la verdad espero no dejarme nada Ay, me siento bien, ¿vale? me siento bien eh, rezo por no haberme dejado nada pero bueno, si me dejo algo es porque ya no lo uso o porque se me ha ido la chola completamente, eh, comentaros eso, si queréis un vídeo de mis trucos para depilarme dejármelo en los comentarios estos son mis trucos mis cositas para controlarme la piel lo que sale aquí es lo mejor que me ha ido de todas las cosas que he llegado a probar espero que os ayude, que si tenéis alguna duda, que me haya yo dejado algún tema o algo decírmelo, que os mando muchísimos besos nos vemos el próximo día, así que mientras tanto y hasta entonces, lo más más más más más más importante de todo happy ja, long guízate. Mm -mm. Happy... No, no, no, hay que poner una canción. Happy Long te Happy Long Isa-Te.